Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa Villarreal, fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Aquellas personas que quieran ser parte de esta gran comunidad, de esta gran logia, me pueden escribir al WhatsApp que aparece en pantalla. Hagan un pacto con mi señor Lucifer, es el momento de cambiar de doctrina, es el momento de cambiar de estilo de vida y ver todo de una manera totalmente diferente. Contácteme ya, desde cualquier parte del mundo, no espere un minuto más, cada minuto que pasa. Es un minuto de largo padecer para todos ustedes. Es el momento de vivir de una manera completamente diferente. Están a una llamada telefónica o a un mensaje por WhatsApp de cambiar su destino, de cambiar su vida, de cambiar su estilo de vida. Es el momento de hacerlo. Atrévete ya y déjate sorprender.